La buena aquí seguimos con vídeos de cálculo, en este caso seguimos con los criterios para saber si una serie es sumable o no sumable, es decir, si, su, si, es, si la serie es convergente o no convergente. Por lo tanto, vamos a seguir con el, de, con el criterio de Raph, o a que veáis el vídeo de Frank que hizo antes, el de criterio del cociente, porque siempre, antes de aplicar ese criterio, aplicamos el del cociente, si no, normalmente de primera no aplicamos este. Entonces, hemos partido un ejemplo que ya ha explicado Frank, Vamos a continuar con él, así que os aconsejo que veáis el vídeo anterior. Entonces vamos a ver cómo funciona este, este criterio. Es muy parecido al del cociente. En este caso podemos tener eh, a su n, es decir, una sucesión asociada a una serie de términos positivos. Y considerando L, en vez de el límite de a sub n más 1 partido a su n, en este caso es n, cuidado esta n que está multiplicando, a este paréntesis, y es 1 menos lo que hemos tenido en el criterio del cociente. Entonces en este caso también... Eh, varían un poco los criterios porque en este caso si L es mayor que 1 la serie es sumable es decir, si queremos la sucesión, eh, la serie es convergente y por lo tanto la serie es sumable y si L es menor que 1 la serie no es sumable entonces vamos a partir del ejemplo que escribió Flanante, que era el sumatorio hasta el infinito de n igual a 1 de 1 partido n cuadrado rápidamente recordamos que si aplicamos el criterio de cociente nos daba n cuadrado partido n cuadrado más 2n más 1. Obteníamos este del vídeo anterior. Entonces tenemos nosotros nuestro a sub n más 1 partido a sub n. Tenemos que aplicar esta, esta definición, que L será igual al límite, cuidado con la n, no se nos olvide, de 1 menos n cuadrado partido n cuadrado más 2n más 1 entonces voy a borrar un poco para que lo veamos mejor porque aquí ya queda muy abajo y seguimos aplicando bueno aquí seguimos entonces ahora podemos todo un poco más claro seguimos entonces aplicamos simplemente vamos a quitar este, esta recta entonces hacemos límite de con mínimo con un múltiplo o sea dejamos el mismo denominador porque aquí estamos multiplicando por uno. Y arriba multiplicamos 1 por el denominador, multiplicamos en cruz, n cuadrado más 2n más 1 y restamos nuestro n cuadrado. Entonces vemos aquí que se nos va este n cuadrado, se nos va con este. Y nos queda aquí este, este cociente. Pero no os olvidéis que la n multiplica, y aquí está la gracia del criterio de Graff, porque si tuviéramos esto nos daría 0 y nos diría que no es convergente. Y eso no es verdad, porque ahora multiplicamos nuestra n dentro y nos queda el límite de 2n cuadrado más n partido n cuadrado más 2n más 1. Y cuando tiene infinito, podemos tener que tenemos el mismo exponente, nos fijamos en los coeficientes y tenemos que el límite vale 2. Entonces nuestra l, en este caso... Nuestra L, que es igual a 2, y que obviamente es mayor que 1, nos dice que nuestra serie es sumable. Como veis, este criterio es muy sencillito, simplemente nos ayuda como de apoyo, por si el criterio del cociente no nos va mal, no, no, no, pues, perdón, no nos va bien, eh, siempre aplicamos antes el criterio del cociente y después este, ¿vale? Recordad esa regla. Y bueno, como veis, muy sencillo. Seguimos haciendo vídeos de criterios y espero que os guste. Hasta el próximo vídeo. Hola, seguimos aquí en series numéricas calculando los criterios, o sea, calculando el carácter de nuestra serie mediante los criterios que estamos aprendiendo. Ya hemos visto el criterio del cociente, el criterio de RAP y ahora vamos a ver el criterio del Leibniz, que es para series alternadas. ¿Qué es eso?